Una avería en el sistema cloacal, en la avenida Libertad, próximo a la entrada del ensanche Weber, tiene preocupados a los residentes, quienes hacen un llamado a INAPA para que solucione la problemática. Eso es un descuido que hay ahí con ese, esa, esa agua negra, que en vez de yo venir a resolver ese problema, lo que está afectando a, a las personas que viven y la gente que pasan por ahí con un mal olor, y INAPA se está descuidando con esa situación, ya ellos tienen un unos vehículos para, especialmente para eso, que... Vengan auxilio a esta comunidad porque somos también dominicanos y ciudadanos eh, de esta provincia que, que ellos se han descuidado. Hay hoyos por donde quiere, el agua negra nos está atacando. No solamente ahí, también de aquel lado también hay agua negra. O sea que queremos que vengan a auxilio a esta comunidad, por favor. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.